Nos llevamos un kilo. ¿Un kilo entero? Perfecto. No. ¿Ustedes un kilo? Nos llevamos cinco. ¿Qué los primeros tres? Oye, conocí a este hermoso, deja tanta plata. ¿Por qué no me hacen clase turista? ¿O qué? Estamos empezando a quejudar a pero... ¿No sabes que hay una cosa que me tiene preocupado, Pablo? será que los trabajadores sabrán ahogar con todo ese humo? Ah, una chimenea. <tose> This <tose>